La acusación para eh, enviar a un juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por una serie de violaciones a lo que son la constitución de aquel país y una serie de normas que este señor, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha venido actuando de espalda a lo que han sido una tradición en ese país y... Y bueno, está caliente. Eh, hay quienes dicen que quizás, por razones políticas, no se llegue a implementar el juicio político, puesto que, si bien es cierto que los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, no es menos cierto que en el Senado, aunque muchos republicanos han tenido fuertes contradicciones contra Donald Trump, pero evidentemente que... Lo más probable es que se unifiquen hay alrededor quienes, de su, más de su que partido. Verdad, oye, ¿por qué sí? Dependientemente de las diferencias. Porque, según la Constitución de Estados Unidos, ante la ausencia del presidente y vicepresidente de ese país, a quien le corresponde el, ter, el tercero en orden en la sucesión pro, eh, presidencial, es el presidente o la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces, hay quienes sí. dicen... Que los republicanos no se van a clavar el cuchillo poniendo de presidenta a Nancy Pelosi. Que es demócrata. Que es demócrata. Porque entonces ya con unas elecciones que están de doblar esquina. Claro, de China, claro. Eh, eh, entonces, pero de que hay méritos en las acusaciones la hay. Para el impismen, sí. Solamente para el impismen, sí, sí, sí. solamente intereses políticos uh -huh. lo pueden impedir. Lo pueden impedir. Sí, que sería, es la lógica desde el punto de vista. Eh, de la pragmático de la política, ¿no? Porque los demócratas, eh, como tú señalas, serían entonces los que gobernarían a partir de este momento, recordando, que en caso de que ocurriese, record, con unas elecciones tan cerca, recordando que en Estados Unidos, cuando un presidente es sometido a un juicio, pues inmediatamente debe dejar su cargo para la investigación y todo el proceso que se lleve a cabo. Eh, de manera que al parecer independientemente de los méritos que tiene eh, los elementos que han sido presentados con todo, todo lo que ha hecho Donald Trump, pues parece que pudiera no terminar con llevándose a cabo el juicio debido a ese componente político que es importante, por lo tanto hay que tomar en cuenta a la hora de analizar este momento que vive Estados Unidos respecto a su presidente. Mira, existo, aquí en el patio o sea, en el país, la situación está bastante candente, Porque el lunes pasado, en Colombia, atraparon al supernarcotraficante, el narcos de narcos, César Emilio Peralta, alias César el Abusador, que ha puesto al desnudo la, ridicule la ridiculez, la complicidad, y la incapacidad de las autoridades dominicanas, puesto que ellos habían dicho que César andaba de que pues a hicieron un operativo <risa> y que di que se. Oye, pero dijeron. muchísimo bulto. Muchísimo bulto y muchísima sí, mentira sí. y muchísima incongruencia. Sí, sí. Dijeron que se había ido el, el viernes pasado a Colombia y desde allá dijo que no. Hacía tres meses. Tres meses. O sea que si César el abusador se queda en la República Dominicana, no estuviera capturado. No estuviera capturado. Prácticamente. Ah, eh, Colombo sí, dijo. Sí, que fue, porque... Si dependiera de la voluntad de las autoridades. Oye, Colombo dijo, Ramón Colombo, que fue una estupidez de César coger para allá. Porque sí, aquí fue... no hubiera tenido el problema. Porque esta gente me... lo protege. Él claro, incluso se protege. puso, se puso eh, a la luz pública unos audios. Él hablando con un tipo sobre la negociación para entregarse, vía un ministro, que lo menciona con mucha insistencia, y dice que le han quitado todo, que él está dispuesto a entregarse, pero que si quieren guerra, guerra tendrían, ahí en ese audio sale también uno de la esposa, ella pidiéndole que se entregue, porque no tiene la niña, que déjame decirte, es un drama para reflexionar, puesto que a esa señora, esposa de César el Abusador, tuvieron que llevarle dos niños que son mellizos, que ella tuvo, para amamantarlo en la cárcel. Sí. Entonces, yo digo, señores, pero la gente tiene que reflexionar, aunque sea por los hijos. Porque mira, ahora esos niños tienen los dos papás presos y en situaciones... Así es. Bueno, mira, eh, la verdad es que la impunidad en la República Dominicana no tiene ni madre ni padre, como dice la gente. O sea, es, no hay un país donde eh, la impunidad no sea. Eh, sí, tan... la, la impunidad con los delincuentes. Con los Mientras delincuentes, tanto, claro. a Marino Zapete ellos lo están persiguiendo. Esto lo están persiguiendo, lo están acosando. A Marino Zapete. Eh, lo están acosando. Pero a, César lo están no. a César yo no lo persigo. Por la denuncia que hizo de la hermana del procurador sí. vinculada a contratos irregulares en un Ministerio de Obras Públicas. A Marino entonces, y todo Marino, el que sí. en este país adoptar una actitud seria, responsable de denuncia de todos los desmanes y vagabunderías que esta gente hace a diario en este país. O sea, es que lo denuncia, corre riesgo lo, lo, lo que le están haciendo a Marino Zapete, pero hasta Cristian Jiménez, que es una especie de... De Bocini siempre estuvo en los alrededores del gobierno, Sí. lo sacaron de un programa, eh, lo porque lo, lo ahogaron sí. económicamente no, y él escribió la, un artículo La intolerancia de Danilo Medina y de su grupo con tal de mantenerse en el poder y del PLD pues realmente eh, no tiene límites Una intolerancia que han cancelado funcionarios que se han ido con la facción de Leonel Fernández que han cancelado cualquier funcionario que haya cualquier funcionario que haya cometido una que haya hecho un comentario desafecto que persiguen en este país eso de que ellos se continúen presentando sigan presentándose como que son demócratas eso se acabó no, tú tal. o sea ya eso ya eso ya ese cuento no lo pueden seguir haciendo porque reprimen porque reprimen están reprimiendo toda Manifestación cuando algún sector social eh, se, eh, protesta, y, y, y ahí tenemos los casos de los campesinos del Ceibo, como fueron eh, vilmente reprimidos por el gobierno. Ahora...